Lo que me está aportando es eh, las experiencias que me cuentan los profesores. También en la empresa en la que estoy trabajando ya me han ofrecido una promoción por, por estar haciendo el máster. Y a nivel personal, digamos que los compañeros, también los profesores, ya los tomo. Hay algunos que ya son como amigos, entonces ya, eh, pues to, como todos los compañeros vienen de países diferentes, me parece súper interesante porque sus recursos humanos es totalmente diferente a España. Me Lo recomendaron algunos amigos de aquí. Me dijeron que el curso encajaba muy bien con mi horario, con mi trabajo, con lo que yo esperaba. Yo sí recomendaría a la gente que viniera a esta escuela a hacer un máster, porque los profesores son de calidad, porque te da mucha facilidad horaria. Tienen varios programas, como si quieres presencial, como si quieres parcial, como si quieres online.